Buenos días. Un saludo a todos ustedes, sean suscriptores o personas que ya llevan tiempo viendo este blog... ...o personas que entran de nuevo, que son nuevas a la hora de ver este blog. Eh, en el blog, en el blog, en mi blog, eh, hay más de 200 vídeos, amigos, más de 200 vídeos. Por tanto, es importante que cuando ustedes entren a este blog vean un poco hagan un repasito para para ver la cantidad enorme de temas que están tratados en este blog y puedan elegir aquellos temas que a ustedes más les interesa y que pueden ayudarle en su vida porque para eso es este este blog no es para otra cosa bien mire del tema que le voy a hablar hoy ya les he hablado otras veces, pero yo de vez en cuando repito algún tema porque es necesario repetirlo. Eh, muchas cosas en la vida hay que repetirlas montones de veces. Hoy le voy a hablar de nuevo de las fobias. <coughs> Mire, lo primero que hay que decir de las fobias es que es un trastorno neurótico. Neurótico. Un trastorno neurótico no es un trastorno psicótico que se produce al inicio de la vida, ni un trastorno borderline que se produce, digamos, en los tres primeros años de vida. Los trastornos neuróticos son un poco más evolucionados, Tienen, están, están, se producen cuando ya el, el, el psiquismo... Se ha desarrollado ya bastante, porque a los tres años un niño ya ha interiorizado, y ha vivido, y ha sentido, y ha construido muchas cosas dentro de él. De él. ¿Eh? Pero un niño puede encontrar traumas a los entre los tres y los seis años que no encontró de cero a tres años. Los traumas que, se, que se, uno puede vivir al, de tres a seis años... ¿eh? si la base anterior, si los cimientos anteriores están bien construidos, no va a afectar lo mismo a la personalidad, por tanto, un trauma neurótico que se produce a esa edad, no puede ser igual, eh, un trastorno neurótico no puede ser igual que aquel que se ha producido en esa edad tan temprana, y en una relación mucho más dual y menos familiar y triangular que las neurosis. ¿eh? Entonces, las fobias son un trastorno neurótico, ni es, no es un trastorno psicótico, ni un trastorno borderline, es un trastorno más evolucionado. Es un, un trauma, y ya digo muchas veces que trauma no es un acontecimiento puntual, es un acontecimiento para que se pueda decir trauma en un sentido patológico. Tiene que ser duradero en el tiempo y en el espacio, duradero quiere decir eh, años, incluso, ¿eh?, que sea una, una, una, una relación enfermiza sostenida en el tiempo y en el espacio a una edad, a una edad, cuando el psiquismo está o más menos desarrollado, menos conformado o más conformado como en este caso de las neuros. Las fobias. Una fobia no es un miedo. ¿eh? No es un miedo. Una fobia no, no es un temor. Una fobia no es eso. Para que una fobia se le pueda dar ese nombre, tiene que ser tener esto. Primero, tiene que ser un trauma que tiene las características que le he dicho en el tiempo y en el espacio y que eh, ha habido un trauma que se ha producido, como le he dicho, más o menos a esa edad, entre los 3 y los 6 años, que ha durado bastante tiempo y que ha tenido que ver con un temor muy grande, sostenido, producido en ese tiempo y en esas relaciones tempranas, y que se ha interiorizado, se ha puesto dentro, por ejemplo, imagínense ustedes un niño que tenga mucho miedo a su padre, a esa edad, a esa edad que le estoy diciendo, y que ha puesto dentro de él, ...un miedo tan grande que lo lleva... ...ya hay como si fuera una estructura interior... ...como una organización interior... ...que se ha quedado en su psiquismo... ...en sus sentimientos, en sus deseos... ...en sus sueños, en sus aspiraciones... ...que está como... ...digamos, en todo su psiquismo... ...en todo su psiquismo... ...bien, pero no, eso solo no es, un, no es una fobia... ...eso solo no es una fobia... ...eso solo sería un trauma producido... tal ...para que sea una fobia... Eso que está ahí dentro tiene que ser desplazado y proyectado fuera. Por ejemplo, imagínense ustedes un señor, estos señores que dicen, yo no puedo subir a un avión. ¿Eh? Y hay gente que no sube a un avión nunca. Hay gente que no ha subido en su vida en un avión, ni va a subir porque, eh, bueno, porque tiene un pánico que, que se muere en el avión. A ver, vamos a ver. Para que ustedes se den cuenta, el avión es un objeto, un objeto construido, por como puede ser un coche, como puede ser un barco, como puede ser una casa. Un objeto construido por los seres humanos, en este caso, para desplazarnos, para ir de un sitio a otro, más rápido, etcétera. Bueno, bien, pero el avión en sí mismo no es más temeroso que una casa. Ese mismo señor que dice que no puede subir podría decir también, yo no puedo estar en mi piso. Yo no puedo estar en un edificio. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque estoy temblando de que se puede caer en cualquier momento. Bueno, también podía sentir esa fobia, pero esa fobia no la siente, siente la del avión. ¿Por qué? Porque ha desplazado y proyectado en ese objeto que llamamos avión algo suyo interior. Algo suyo interior lo ha desplazado y lo ha puesto ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha desplazado y proyectado? Porque para el psiquismo humano, el psiquismo humano es más fácil poder funcionar teniendo miedo a los aviones que no llevando el miedo ahí dentro de una forma muy grande y, y, y, y, digamos, y que el miedo sea en todo y para todo y por todo. Entonces, el, el desplazamiento y la proyección es un mecanismo psíquico que alivia, en cierto modo, eh, el problema. Es una forma de defensa frente al miedo que provoca eso. Entonces, el avión... Entonces, ¿cómo explicar la fobia? Porque el avión simboliza, simboliza algo. Por ejemplo, usted decimos la bandera, la bandera simboliza la patria, pero la bandera como objeto material es un trozo de tela que está diseñado con unos colores de un país determinado. Es un objeto de tela, eso es lo que es. Pero nosotros le damos un valor, le damos un ...un simbolismo, y por eso adquiere tanta importancia... ...la gente ha muerto por una bandera y muere por una bandera... ...bueno, pues entonces el avión es un objeto... ...un objeto material, hecho de, de, un, de diferentes materiales... ...que tiene una forma y que sobre el que esa persona ha proyectado... ...¿qué ha proyectado? Por, por ejemplo, ha proyectado su sensación de desamparo... ...de impotencia... Imagínense ustedes, y es así como hay que imaginarlo y pensarlo, que esa persona que tiene esa fobia a los aviones, ha tenido en esos años de los que le he dicho, una, un temor horroroso, una impotencia enorme. Por ejemplo, imagínense que sea un niño hacia su padre. Y entonces ese miedo tan horroroso que le produjo tanto temor y tanta impotencia, impotencia de una forma, eh, digamos, durante tiempo... ...ha sido proyectado en el avión... ...entonces digamos que el avión es como si fuera su padre... ...él ve un avión y se muere... ...lo mismo que cuando veía a, a su padre... ...a su padre... ...recuerdo ahora mismo un hombre que me hablaba de, de... ...bueno... ...ver a su padre para él era... ...era algo terrible... ...era algo que le hacía temblar... ...pero le hacía temblar... Eh, ...así, literalmente... ...literalmente... Literalmente. Ya le hablé a ustedes en otro vídeo un poco de este señor. Este señor había noches que se iba a la montaña, al monte, huyendo de su padre. Y pasaba muchas horas en la montaña por el miedo que tenía al contacto con su padre. Le daba palizas horrorosas, vamos hasta que hasta que ya no tenía ni sensibilidad. Así es como me lo cuenta era. ¿eh? Llega un momento en que ya no... Le daba tantos palos que ya no sentía ni los palos. Bueno, entonces, eso sería una fobia. Un conflicto, un trauma... Que se tuvo en los primeros años de la vida... Que ha, que ha creado dentro... Ha sido interiorizado y puesto dentro de la persona... Y que luego es proyectado sobre un objeto... Sobre un objeto porque ese objeto simboliza aquello a lo que uno tuvo tanto miedo y que produjo ese trauma. La agorafobia, miedo a los lugares públicos, miedo a las plazas. ¿Por qué? Porque muchas veces esas plazas simbolizan, simbolizan el desamparo, el desamor, la soledad, la tristeza, la soledad más profunda y radical, el, el desamparo más grande, la pérdida de los sueños y de las ilusiones porque no se produjo esa relación que uno quiso. Y todo eso cuando una persona que tiene agorafobia está en una plaza, eso ha constituido un trauma muy grande, ese trauma, esos miedos, esas ideas, esos afectos, esos deseos, ...se han quedado ahí en el interior formando una estructura o una organización psíquica... ...y son la plaza, esa plaza donde uno está, que hay tanta gente... ...que está ahí muy grande, despierta ese trauma y entonces uno proyecta en esa plaza... ...aquello que vivió, es como si esa plaza fuera, reprodujera, simbolizara... ...aquel sistema, aquel ambiente en el que uno vivió eso, eso es una fobia... Uno puede tener temores, porque yo, una persona que diga, a mí estoy temiendo que me despiden del trabajo, o temo ir con el coche por tal sitio, porque allí han habido muchos accidentes, o temo, eso no son fobias, esos son temores, temores producidos por la realidad externa objetiva, la realidad externa objetiva. En este caso, en el caso de la fobia, no es la realidad externa objetiva, sino que la realidad interna traumática y vivida en una determinada edad... es desplazada y proyectada en un lugar, en un objeto, en una persona, en un animal, en lo que sea, ¿no? Y eso sí que es una fobia, es un tipo de neurosis. Eh, recuerden ustedes que las neurosis no son muchas, no hay muchos tipos de neurosis. Están las fobias, está por ejemplo la neurosis obsesiva... ¿Eh? La, neurosis, la fobia, las compulsiones, todo eso que forma la trama de la neurocesiva, está la neurosis histérica, etcétera, pero no creen ustedes que hay 100 tipos de neurosis, no. En psicología, como en cualquier otra ciencia, eh, las cosas están eh, clasificadas por, por una serie de razones, se han clasificado así, no es que es por un capricho que a alguien se le ocurrió en un momento decir esto, lo voy a hacer de esta manera, no. Bien, pues nada más, espero que con esto eh, entiendan la fobia. Y una última cosa, vamos a ver. Miren, si cualquiera de ustedes, al oírme hablar, piensa que lo que tiene es una fobia, una fobia en el sentido, porque creo que lo he explicado muy claramente, si es una fobia, es difícil que ustedes solo la puedan superar. Sí, es difícil. Porque para superarla habría que hacer una terapia donde, en una terapia como las que yo hago, una terapia profunda, una terapia donde yo no soy un técnico, sino un psicólogo, que no es lo mismo, yo no, ha, yo no aplico técnicas, yo conozco la personalidad, y conociendo la personalidad, que es conocer la historia, la subjetividad, lo que ha pasado en la vida de esa persona, yo tengo herramientas, ...herramientas teóricas, herramientas técnicas... ...pero no siendo un técnico, sino siendo un psicólogo... ...para ayudar a esa persona a que desaparezca eso. ¿Eh? Entonces, a las personas que tengan una fobia... ...en el sentido este, que acudan a alguien... ...alguien que esté bien preparado... ...porque también hay que saber elegir a un psicólogo... ...que como los buenos eh, restaurantes hay muchos... ...pero seguro que buenos cocineros no hay demasiados... ¿no? Ustedes quieren ir a un restaurante, pero además quieren ir a un restaurante que tenga un buen cocinero, ¿no? Pues bueno, tendrán ustedes que, que preguntar algo, enterarse de algo para ver si esa persona es buen cocinero ¿no? o no, tiene un buen cocinero, ¿no? Porque hay restaurantes, estoy pensando ahora uno uno que tiene muy buen aspecto exterior, pero luego vas allí, a aquello, sin embargo estoy pensando en otro que es mucho más, más sencillo y sin embargo es maravilloso. Bueno, nada más. Gracias y espero que esto les ayude.